La hegemonía imposible es el título del libro del periodista, eh, editor y uno de los fundadores de la Izquierda Diario, eh, conductor del Círculo Rojo por Radio con vos. gracias por acompañarnos. Eh, no, Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Fernando, a ver, la hegemonía imposible, quizá lo mejor que, que, que, que, que podemos hacer es que vos hagas una mini presentación, nos cuentes un poco de qué va eh, y por qué entendés que hubo una hegemonía imposible o es imposible la hegemonía en Argentina en los últimos 20 años, ¿no? Sí, eh, no sé si eh, cuando hay que sintetizar en los títulos es complicado, ¿no? pero uh -huh. eh, por lo menos en los últimos 10, por lo menos en la última década, y yo trato de explicar esa última década tomando el periodo más largo que va del 2001, sobre todo como acontecimiento fundante. ¿no? Eh, la idea era indagar un poco más allá de lo que vemos todos. Cualquier observador más o menos de la política argentina ve que, esta definición de empate clásica que yo la tomo de portantiero, de Juan Carlos Portantiero, que la utilizó para analizar el periodo que va de 1955 a 1976, que es la capacidad en las fuerzas políticas tradicionales de vetar el proyecto del otro, pero sin poder imponer el propio. Esa era la idea, ¿no? Esto se explica de distintas maneras. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que no surge un líder fuerte, la debilidad de los propios líderes, el problema de que los partidos están en crisis. Y yo traté de indagar cuáles eran las condiciones sociales, estructurales, de relaciones de fuerza, económica, del de, de lugar del país en el mundo, ubicación del país en el mundo, y ver que hay en realidad algo un poco, creo, un poco más profundo para abajo de la grieta, la, la polarización, que es eh, bloques sociales que... Tienen agotados sus programas económicos y políticos. ¿no? Bien. Eh, el, lo que se conoce como el neodesarrollismo, desarrollismo, populismo, lo que quieran. Eh, y el neoliberalismo más duro. Eh, que no es que no puedan ganar elecciones, sino que después no pueden imponer su programa. Ah, es de las ganan. ¿No? Estamos hablando de figuras como Cristina Kirchner, o, o el kirchnerismo en estos últimos en ese años. En momento Macri, claro. Mauricio Macri. Eh, a ver, digo, el que lea el libro de Berroso, lo que se va a encontrar es justamente esquivar esta, esta discusión que hoy los medios dominan, ¿eh? cristina que no le responde alberto de, de mauricio macri criticando a esto que uno le claro. parece increíble cuando lo escucha de si patricia burrich o si la reta. lo que va a encontrar es una lectura de condiciones materiales históricas un mimo va a ser de este lado una suerte de 18 un brumario se sí, eh, grandísimo ¿no? pero por eso digo, grandísimo pero sí eh, como dice maría moreno en algún lado no se compara a uno sino que se identifica con esos textos okay. ¿no? tratando de, de, de interpretar con esa mirada que es no separar la política de la economía, que es lo, que es lo importante. Eh, en, estos, en estos días, sobre todo alrededor de la discusión del, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y eh, escucho discursos como que dicen, tienen razón en lo técnico, pero, no, pero en la política no lo acompaña. Como si la, la política debería acompañar a una cuestión que en la economía es matemática o aritmética, como dicen varios funcionarios de... Del propio Guzmán, ¿no? O sea, esto es aritmética, estos es números, estos es subsidios, este, o se achican o se, o se ponen o se sacan, digamos. O sea, diferencias que, en principio, uno diría, hacen los modos, pero porque el, en, en ciertas cuestiones de fondo o, o estructurales estarían de acuerdo, ¿no? Estarían de acuerdo, sí. Bueno, de hecho, eh, el, eh, el, la matriz, que es lo que yo creo de, que está agotado de, de un modelo... Eh, que en muchos aspectos tuvo una continuidad neoliberal en cuestiones estructurales como eh, flexibilización laboral como privatizaciones como eh, bueno reformas laborales de distinto tipo precarización hay un piso que no se logra romper y que cada crisis lo deja en peores condiciones esto lo sabemos todos ¿no? este, eh, lo que yo noto a partir del año 2012 sobre todo eh, después de las hegemonías o los momentos hegemónicos del menemismo y el primer kirchnerismo si se quiere es que eh, Agotado el ciclo de las materias primas, sin que se pueda eh, aplicar un ajuste, al no porque no haya ajuste, sino al nivel de lo que reclaman los que mandan en el país o los dueños del país, eh, se va alternando dentro de un centro, obliga, obligadamente dentro de un centro que no, no varía mucho. Un poco más de ayuda estatal o de intervención estatal, un poco más de ayuda social o de intervención social o de planes sociales, o menos, digamos, ¿no? Y bueno, y creo que el gobierno de Alberto Fernández es como el que encierra y que un día está, un día está este, eh, diciendo una cosa y el otro día otra. ¿no? Bien, ahora, supongo, a ver, escuchaba el otro día a García Linera eh, hacer un cuestionamiento, una crítica a, a los partidos o espacios progresistas en la región, planteando esta cuestión y que se habían convertido en un partido del orden, ¿no? En definitiva, es un poco el la, la análisis que vos estás Absolutamente, haciendo. Absolutamente, sí, sí, yo lo escuché. ¿no? Sí, por... sí, lo, lo escuché a Linera desde el llano planteando cosas interesantes. Eh, también lo llamó liderazgo, liderazgos administrativos O sea, administrar progresa administrar lo que hay en un sentido no Y en, entre eso la pobreza pero eh, y diciendo que los progresismos cuando eh, son partido del orden no sirven no sirven para ser partido del orden digamos no creo que es la idea que que planteaba que planteaba él eh, yo, y, y vinculado mucho a la movilización popular vinculado mucho a la movilización popular, que yo lo tomo en el libro en uno de los capítulos discutiendo con él como con Javier Trimboli, que Javier Trimboli explica el quillerismo de los orígenes diciendo, ojo que teníamos cerca desde las luchas del año 1995, piquetes Jutralco, Tartagal, 2001, y todo eso determinaba y permitía un arbitraje distinto del que se permite ahora. Ahora, paradójicamente, la última gran acción popular, casi con tendencias revueltistas, fue diciembre del 17 contra la reforma previsional de Macri eso se parlamentarizó como estrategia política y dijo, esto vamos hacia AI 2019 y esa misma parlamentarización desde mi punto de vista que obturó el desarrollo de esa movilización de hecho macri toma el préstamo después claro si había razones para echar a de la rúa en el 2001 y creo que en eso estamos todos de acuerdo cuando y cuanto más se aleja el tiempo y estuvo muy bien había razones para echar a macri en 2017 con lo que estaba haciendo el préstamo no lo califico yo mucha gente más infame de gran parte de la historia argentina ¿no? eh, y sin embargo cuiden a mauricio fue un poco la consigna este, sí, eh, que estén no saliendo a la calle no poniendo fecha no para nada no haciendo nada y eh, bueno dándole ese tiempo que esa parlamentarización yo creo que alberto fernández es un poco el producto de eso también ¿no? o sea de esa de esa realidad cuando a él le, le, le, lo cuestionan desde que salimos más duro y le dicen por qué no es néstor eh, por muchas cosas no es Néstor Kirchner, no porque también la historia pone a los sujetos distintos ¿no? pero entre otras cosas también hay otro país no este, eh, construido bueno por cada uno con su responsabilidad política. Ahora, lo que se le suele reclamar, eh, y sobre todo en eh, medios de comunicación que podrían llegar a, a pensarse o, o podríamos pensar como lo que se le llama Corea del Centro, bueno, que abundan en, en, en, digo, por ejemplo, la radio, la, la, la que vos trabajás, ¿no? Digo, hay muchos, muchos medios que lo que piden todo el tiempo es, bueno, siéntense a dialogar, ¿no? Busquen la vida institucionalizada, que en definitiva es lo que está diciendo. Se eh, parlamentizó, o, o decías, no sé si era el concepto, pero esta idea de que fue por el parlamento una solución. Roberto sí. Fernández. Eh, ¿Hay lugar para una salida más radical? Porque en definitiva sería sí, esa, ¿no? La opción. Eh, no, eh, que siga movilizada esa gente. Yo creo que hay una, yo creo que hay sí. una tendencia en la sociedad. En yo creo que hay el, la, la cuestión del consenso eh, y de los acuerdos es más un discurso de los medios que eh, del sistema mediático, de cierto sistema mediático también, y que queda bien. Mira, yo cito una, una cita de. tomo una cita de la memoria de Thatcher que dice que Margaret Thatcher, yo alguna vez dije, y lo digo en el libro, medio en serio, medio en broma, que es una leninista de derecha, digo por el convencimiento de los objetivos que tenía... El qué hacer. Claro, qué hacer y que había que cambiar las relaciones de fuerza y que eso dependía de una voluntad política, eh, cosa que no veo en los líderes de derecha hoy inclusive, tampoco tienen las mismas condiciones, eh, y decía que el consenso es algo en los que todo, la, a lo que nadie se opone, pero en lo que nadie cree. Es la forma de dejar de lado principios... Eh, y aunque no se crea, queda bien decirlo. Pero en sociedades como las que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, partidas, eh, con la desigualdad que tiene, el, el último informe de Oxfam, creo que se, sí. se llama la, la ONG, sobre la ONG es tremendo, o sea, el crecimiento que tuvo sobre todo el sector alimentos, eh, laboratorios y farmacéuticas y energética, en dos años concentró más crecimiento y más acumulación de riqueza que en 23 años anteriores. ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo, cómo la política va a decir, bueno, yo voy a reconciliar esto conversando, que se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo, cuando de un lado se está saqueando y del otro lado este, se está perdiendo, no se, uh -huh. está, se está perdiendo el despojo. Eh, y yo creo que el año pasado en lo que fue la eh, la, la encuesta verdadera, digamos, después pues hay que ver hacia adelante, ¿no? Eh, en realidad se mantuvieron las grandes coaliciones, obviamente, porque eh, no hay una situación como para que se rompan absolutamente, aunque ahora hay una crisis importante, pero la fuga se dieron no hacia el centro, se dieron hacia, hacia los extremos, se dieron hacia ley en la ciudad de Buenos Aires, y ahora dicen un crecimiento nacional, y se dieron hacia la izquierda también, porque eh, que un obrero, y creo que estuvo acá, de origen Coya, eh, empleado municipal, saque el 25% de los votos en Jujuy, me refiero a Alejandro Vilca. Claro, no es muy eh, eh, televisable ni, ni para llevar ese discurso como lo llevan a Milei, y aparte sí. no tiene los vínculos que tiene Milei, Milei con Eurnequian y todo el sistema mediático. ¿no? Pero eso ha sucedido también, y bueno, es parte de, de, la, de la tendencia. Bien, pero no, digo, pensando en un proyecto superador y, y nacional y, y que de alguna manera pueda converger con todas esas, ex, esas expresiones que también en la ciudad puede pueden llegar a ser eh, de, de figuras dentro del frente de izquierda y también por fuera, me imagino. Eh, digo si eso justamente no se no debería que pensar una suerte de, de fuerza de coalición como está sucediendo en algunos países sí o sea, mira yo Francia no... por ejemplo que hay como un bloque ahí socialista sí, sí el punto es digamos eh, la, no solamente una experiencia con los progresismos sino también que una experiencia con las nuevas izquierdas no por ejemplo con las nuevas unidades de izquierda por ejemplo Syriza uh -huh. en Grecia eh, Digamos, llegó al gobierno una gran coalición llegó al gobierno se terminó rompiendo porque se aceptaba el acuerdo con el fondo monetario o no se aceptaba con el acuerdo con el fondo monetario yo creo que hay una situación previa a hacer esa discusión en la argentina que es eh, si la calle puede determinar un poco lo que pase por arriba y yo creo que eso está muy limitado en la gente o sea, está, eh, vuelvo sobre lo mismo está muy parlamentarizada la discusión eh, un sector que dice oponerse a las políticas de, del, del Fondo Monetario dentro de la coalición, se opone de una manera medio extraña, porque se opone después que se aprueban. El kirchnerismo. Es el kirchnerismo. Bien. Máximo Kirchner dijo que estaba en, se aprobó en una madrugada el, el acuerdo con el Fondo y a la mañana siguiente salió a decir que, que estaba en contra. Y tampoco, y bueno, si uno lee, lee no sé, eh, Parrilli, Oscar Parrilli insertó un discurso en el Senado, que si uno lo lee, yo lo, lo lo firmo y lo pongo en la izquierda diario, ¿no? O sea, porque la denuncia sobre el Fondo Monetario es terrible. Ahora, las acciones en consecuencia de eso no están directamente proporcional, ¿no? Pero porque no hay una correlación en la calle, porque no la puede haber, porque ya es un espacio de poder que no puede apelar a esa calle no, porque no, es peligrosa. Yo creo, no. yo creo que tiene que ver con estrategias políticas. No digo ninguna lucha está ganada de antemano ni tienen resultado asegurado, eso porque si no no tendría sentido, no, no, no haríamos, no haríamos nada, nos sentaríamos a esperar. Pero yo no creo que, eh, digamos que el humor social que ti tiene mucho ruido de esta derecha, que, que habla mucho y grita mucho y ocupa mucho el espacio público o la discusión pública. Eh, del otro lado no tenga nada y que los trabajadores no no digo que salgan a hacer una lucha radicalizada sino que no quieran defender su salario para mí no han sido convocados por gran parte ¿no? de, de, de, de las organizaciones por las Cgt sobre todo no o sea no no ha sido convocado para eso eh, y me parece que ahí hay un trabajo previo de unidad o de frente único si se quiere que hay que construir para una situación en la que o es ajuste salvaje o es ajuste mediado, esas son las, las... El panorama que tenemos. Antes te ¿no? referenciaba este, a esta obra de Marx, el 18 primario, que lo que hace es un análisis de los distintos sectores en la sociedad y, y plantea la, la, la, las confusiones, en definitiva, podríamos decir, que hay de una clase aliándose con otra con la que no coinciden sus intereses justamente. No, no, digo, lo, mi sensación, a ver si la compartís si y la podemos pensar, es quizá también una confusión ahí de, de identidad, ¿no? Porque si uno ve que, que de pronto un, un trabajador, eh, un obrero, como decía pero puede ser un trabajador no manual, pero lo que sea, eh, precarizado, marcha a favor de una gran serialera, como puede ser Vicentín en su momento, con sí. esa marcha atrás vergonzosa y, sí, y tibia sí, sí, sí. tremenda de, de hace unos años no no no se lee ahí también como una crisis de subjetividad en, de, sí, en definitiva sí, hay hay una crisis de subjetividad hay a qué sujeto está apelando un, un izquierda una izquierda también no, no, no efectivamente un hay una crisis. Hay, hay, un, hay un a mí me, me, me, me parece muy sugerente todas esas lecturas que hablan de una nueva subjetividad producida por, por la concepción neoliberal el pueblo sin atributos un nuevo individualismo eso existe eh, es efectivamente así eh, y en otros lugares inclusive es peor. Mm. En una sociedad como la sociedad chilena, eso está mucho más encarnado que lo que está en la sociedad argentina. Ahora yo creo que hay contrapesos. Si vos le preguntás a, en estudio, ¿no? si le, le preguntan a la a gente, le preguntan, eh, ¿sos de izquierda, de derecha o sos que La mayoría, las minorías eh, que tiene identidades políticas es minoritaria. La mayoría mm. que tiene alguna identidad es minoritaria. La mayoría dice, no, a político, a mí no me interesa. Ahora vos le preguntas, ¿estás a favor de la educación pública? Seguro. ¿Estás a favor de la universidad pública? ¿Estás a favor de que las empresas la controlen? Los servicios públicos, ¿estás a favor de que sean del Estado? Hoy. Eh, obviamente hay que sacárselo a las privatizadas. Entonces hay un campo de batalla ahí, en las, en las cuestiones materiales, en las cuestiones concretas, ¿no? eh, Y además creo que eh, esa subjetividad efectivamente existe, pero a la vez eh, se, se utiliza mucho como eh, para responsabilizar a la sociedad. Mira, yo no la, no la convoco porque es muy neoliberal. Y hay que convocar y ver, digamos, ¿no? Hay que convocar y ver. Cuánta gente... También se decía lo mismo en los 90, se ha reformateado la Argentina, el menemismo fue fiesta, todos participamos de la fiesta, se unió la matanza con Recoleta y en el 2001 estuvimos todos en la calle porque cuando se, digamos, no queda otra, efectivamente se sale en la calle. ¿no? Claro. Eh, bien, Chendo también hablabas de... de, la, de, de... Hay cierta construcción mediática, los medios muchas veces falsean a, a, algunas tendencias de la realidad, algunas veces la exacerban o, o la amplifican, ¿no? Y, y formaste parte de una experiencia de medio alternativo que, que, que, que fue y tiene eh, éxito, digamos, uh -huh. ¿no? Que la izquierda diario, eh, desde un medio alternativo o no hegemónico como este, a un medio eh, no hegemónico, militante, si no me equivoco, orgánico, digamos, orgánico. ¿Cómo se puede hacer para también abrir ¿no? ese debate? Porque es lo que intenta a veces la izquierda diario y probablemente muchas veces no, no lo logra, algunas veces sí, vos me dirás, esta cuestión de salirse de hablarle al orgánico, hablarle a los suyos, a los propios, a los que ya piensan como uno, sí. es una discusión que tenemos acá. Sí, sí. Mira, eh, yo creo que hay, eh, hay una combinación de, de cuestiones, ¿no? eh, la, sobre todo a la izquierda, y esta pertenece al PTS, al Partido de los Trabajadores Socialistas, el, el impulso de la izquierda diario, eh, había una, había una cuestión, una, un límite técnico antes también, ¿no? Que era que uno sacaba un periódico semanal de 20 páginas claro. y, a lo, y, a, y ahí tenía que plantear la línea, para decirlo, ¿no? Y sindical, política, algo internacional, y por ahí en la última página ponía la crítica del, de una película que se estaba viendo en el gomón, digamos, ¿no? Pero no mucho más que eso. Yo creo que lo digital abrió un espacio para, más ilimitado. La izquierda de derecha tiene secciones de ecología, de ciencia, de arte, de.. de me parece en principio en la amplitud temática que es una de las discusiones que nosotros tuvimos al principio en la amplitud temática y después en la discusión con la época digamos no eh, a mí en su momento eh, me dijeron bueno conforme las entrevistas con editorialistas de la Nación como Carlos Paño como eh, Julio el fallecido Julio Blanco u otros bueno pero qué hace la izquierda dialogando con eso y qué hacía marx pensando lo que pensaban los teóricos de derecha y desde de, de su época ¿no? y pensando cómo no sentarse a discutir pero sí dialogar con sus textos e incorporarlos eh, de la economía política clásica de la filosofía alemana eh, entonces me parece que eh, sin resignar el lugar desde el que se habla eh, yo creo que eh, amplitud temática y discusión abierta con lo que con lo que circula sin con límites, obviamente, ¿no? Con límites, con límites. Si uno va a entrevistar a un genocida, ¿no? Este, pero sí puede hacer una investigación sobre el genocidio en donde hable con eso. Eso es lo que hacía Walsh. Y, Total. Y hacía, digamos, tenía todas sus fuentes. El periodismo no tiene esos límites. Además, lo que decía, incomodar un poco a uno es incomodar también a tu lector y, y eso permite pensar y problematizar las cuestiones. ¿no? Sí, yo creo porque eh, el, hay una lógica sectaria de concepciones y una lógica sectaria de funcionamiento a veces también, ¿no? De acostumbramiento. Y las redes tienen eso ahora es una cosa que la discute todo el mundo, ¿no? Las redes se, se, se segmenta, sí. el algoritmo mismo te manda lo que vos querés escuchar, te lo manda en Instagram, te lo manda en Twitter, eh, parcela el pensamiento y un pensamiento que quiere ser transformador, radical, de izquierda, revolucionario, lo que quiera, eh, eh, jamás no puede no pensar al oponente, ¿no? O sea, este, y pensarlo y asumirlo seriamente y reconocer inclusive cuando hay una idea buena en un pensamiento distinto en un sistema de pensamiento distinto, ¿no? Que eso sucede mucho en el libro. Yo cito ahí a Pablo Gerchunov, que creo que ahora está asesorando a eh, a la Reta, sí. pero ha tenido lecturas sobre el peronismo. Aparte yo tengo una mirada que el peronismo lo ha pensado mucho mejor este, eh, la gente que no estuvo en el peronismo que la gente que está en el peronismo. El propio Alejandro Horowitz y Los Cuatro Peronismos, un clásico. Y él es una mirada crítica. ¿no? Es una claro. mirada crítica, no. El propio Altamirano o Juan Carlos Torre, eh, que hoy está en una posición mucho más liberal de la que tuvo históricamente, pero eh, los libros clásicos sobre el peronismo los escribió él, están todos referenciados en el libro. Eh, me, y, me, perdón, me mencionaste todos intelectuales, pensadores, economistas, que uno podría pensarlos un poco a la derecha, oh, del a la derecha. bueno, torre torre fue parte de eh, la experiencia de los grams argentinos uh -huh. con José ricó eh, Yo lo decía el otro día en una charla en La Plata, eh, que eh, lo que tiene de interesante Torre es que tiene eh, un marco teórico para el análisis gramsciano. Y un programa macrista, ¿viste? O sea, tiene una. Bueno, bueno se bueno, dan sus dilemas, ¿no? Sí, pero, sí. Piensa la Argentina con, con Gramsci y quiere transformarla con la reta, digamos, ¿no? Pero bueno, pero se nota en esta cuestión de los vetos, él habló de los pobres en movimiento y tiene cierta fascinación por ese mundo, medio borgiano ¿viste? Que tenía una fascinación por el mundo del arrabal, por la barbarie. También, él le dijo a Carlos Paño en una entrevista: le dijo, mira, en la Argentina hay pobres. Este. Eh, y lo, lo, lo loco, lo, lo, lo extraordinario en nuestro país es que hay pobres en movimiento. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Movilizados. Movilizados, sindicalizados. Dice, la tradición sindical es tan fuerte en la Argentina. Sobredimensionada, que, dice, ¿no? Sobredimensionada dentro del peronismo de la Argentina. ¿no? Pero claro, pero, sí. pero la reconoce. Pero es tan fuerte que se traslada de generación en generación que hasta los pobres se van y qué hacen, se sindicalizan. A vos, es increíble, Carlos, le dice, ¿no? Este, pero es así. Claro. Y eso para mí, lo que él ve un problema, yo veo una, un hándicap. Claro. Porque, porque hay sociedades que tienen mucho menos... Eh, uno puede discutir movimientos sociales, los sindicatos mismos, las estructuras, de todo se puede discutir, pero, pero mejor que existan que que no, ¿no? obviamente. Ese hándicap, esa ventaja, ese, ese acumulado que vos ves eh, y que otros o a la derecha lo ven como un problema, que en definitiva es lo que debe haber visto pensadores macristas que habrán dicho en el momento, somos gobierno, ¿cómo hacemos para desarticular desarmar esto?, eh, y ya no se podía hacer lo que hizo la dictadura ¿no? que los intentó desarticular o lo logró en buena medida pero a sangre y fuego desde la izquierda muchas veces también existe es que el problema de hay una movilización popular hay, hay pobres en la calle hay movilizados y organizados pero responden a, a otro proyecto ¿no? sí es eh, ¿Cómo cómo, cómo hay una renovación de esa mirada desde la izquierda que no sea aquella de, de bueno no, no yo creo que para el, el, lo, lo, el hecho el, maldito es que, ¿no? en lo tradicional en lo tradicional para el, la confluencia en la calle este, e, está planteado siempre, ¿no? O sea, este, sigue estando planteado casi en los términos clásicos, digamos, ¿no? Eh, que es lo que está faltando para mí en la, en, la, en la realidad argentina actual. Pero lo interesante es que yo creo que eso es parte del empate. Claro. Y ellos lo ven del otro lado como un problema, y yo digo como un hándicap, pero es parte del empate, no solamente entre fuerzas por arriba, sino eh, cuando uno analiza estos pensadores dicen, el problema de la Argentina es la puja distributiva. Es el, el gran tema es la puja distributiva ahora sí pero qué quiere decir con una puja distributiva si vos lo, lo apretás un poco es, y en realidad no te dicen que el problema está en la ganancia y en esto que decíamos de, de Oxfam o lo que se sino que te dicen no mira los centros populares siguen reclamando demasiado en la Argentina claro. Entonces, para la Argentina tiene que en última instancia tiene el programa de mi ley sin las formas de mi ley por eso mire lo interpela, sin la forma de Javier Milei, sin eh, la, lo desembosado, sin lo políticamente incorrecto, pero en el, en el fondo, lo que dice políticamente incorrecto, pero en el fondo piensan eso, piensan que hay que terminar con sindicato, con los movilizados con las organizaciones sociales y con los derechos, sobre todo. ¿no? Muy bien. Para historizar un poco el presidente argentino y, y la disputa política que tuvimos, que tenemos y probablemente que continúe, eh, La Hegemonía Imposible, un libro muy interesante de Fernando Rosso, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación a ustedes.